de cada pr práctica entre comillas pues de cada... la, yo les voy a estar pidiendo unos entregables, los entregables ustedes los van a desarrollar y entregar para la sesión próxima, el día de hoy el único entregable que les voy a pedir es el quiz, eh, aunque no, no sé si tengo ahí de seguridad, pero bueno, allí en su momento miraremos, entonces por ejemplo, esta es mi carpeta eh, de... De química, o sea, la carpeta que yo manejo. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, aquí hay un laboratorio de, qué sé yo, de cinética, cuando veamos el laboratorio de cinética. Les voy a mostrar ahí cómo, cómo es el cuento. Entonces, ustedes una semana antes o unos cinco días antes van a recibir este, esta guía. Y esta es la guía que se va a desarrollar en el laboratorio de cinética. Entonces, eh, la desarrollé en compañía de la profesora Judith. Y aquí están los links o los enlaces que vamos a utilizar para esta práctica, básicamente hay el objetivo que es determinar la ecuación de velocidad, algo de teoría, eh, teoría cinética, bla bla bla, eh, esto que ustedes ven en colores es importante que lo tengan en cuenta y el color más importante es el color verde, ¿por qué? porque el color verde es que me habla de los entregables, entonces ahí está toda la teoría, acá está el procedimiento a realizar y pues... La primera parte es determinación del la, de la orden de una reacción. Hay que cargar este recurso virtual. Usted lo abre. Pues, o aquí está en naranja. Naranja es que es importante. Pero al final de cada sección o de cada procedimiento, usted tiene algo en verde. Y esto en verde es lo entregable. Entonces, usted tienen que entregar los datos correspondientes a su nombre y el compañero. Esto lo tienen que entregar. Eh, la parte B, parte C, y aquí hay otra parte en verde. Entonces, lo que ustedes vean en verde es lo que deben tener especial atención para entregar en el próximo laboratorio. Yo en sí no les pido informes, no les pido que elaboren un documento, simplemente que compilen esta información de los entregables y pues que realicen un poco del análisis de los datos y eso sí me lo manden o me lo suban a la página de... Google Classroom de este laboratorio que aún no he creado. Y bueno, aquí están, eh, estas son preguntas, etc. Entonces, ustedes tienen que desarrollar esta guía y todo lo que está en verde es lo que van a entregar, lo que van a compilar para, para hacerme llegar a mí. De esa manera es como se trabaja. Eh, al final de cada sesión hay unas, unos entregables, ustedes me los deben facilitar la próxima sesión. Y así sucesivamente en las prácticas, pues vamos a estar trabajando de la siguiente manera. Eh, yo les hago una breve explicación de lo que vamos a hacer. Les muestro ahí un experimento y ustedes, de manera autónoma, entrarán eh, a desarrollar la guía. Si tienen dudas, yo voy a estar presente durante toda la acción para resolver. Eh, de las porcentajes de laboratorio, pues ustedes sabrán que el laboratorio, ahora en estos momentos, en. En clases virtuales o en clases, perdón, eh, bueno, en clases eh, no presenciales, vale un 25% de toda la nota, de la nota final. Entonces, 75% corresponde a la teoría de este 25% a la nota práctica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, eh, vamos a estar realizando sesión para el primer corte. Vamos a estar realizando la sesión esta de seguridad del laboratorio y materiales de laboratorio. Y al final ustedes entregan, valga la redundancia, un entregable. Vamos a estar, bueno, esto es eh, seguridad en el laboratorio y materiales de laboratorio. La siguiente práctica vamos a hacerla sobre disoluciones. Disoluciones. También tiene su entregable. La práctica que sigue corresponde a propiedades cualitativas. Y también tiene su entregable. Entonces vamos a sumar la nota de estos tres entregables... Y eso corresponde al 60% de este 25% del primer corte. Y le vamos a sumar a esto un examen que vamos a revisar, que, que entra todo, eh, preguntas de cada uno de estos temas, y equivale al 40%. Eh, bueno, yo creo que así está bien. Eh, entonces vamos a realizar La sesión de hoy, la sesión de disoluciones, sesión de propiedades colegativas y examen. Todo eso contribuiría al primer corte. Para el segundo corte, pues todavía no he planeado, bueno, lo, lo tengo ya pensado, tenemos eh, calorimetría, tenemos eh, equilibrio en fase de gas y tenemos equilibrio en fase acuosa, que es pH y pOH, más el examen. Eh, esto igual equivale al 60 y el examen equivale al 40. Y esto corresponde a la nota del segundo, segundo parcial. Y así sucesivamente, de esa manera es como vamos a estar trabajando. Eh, bien, el día de hoy entonces vamos a, a acabar lo que es seguridad en el laboratorio y materiales de laboratorio, que son eh, dos, dos prácticas bastante cortas y bastante sencillas. No creo que tengan aquí inconveniente con, con esto. Regálenme un momento y cierro, eh, cierro este programa que hace mucho ruido. Entonces ahora sí ya empecemos. ¿Quedó todo claro sobre la manera de evaluar este, este curso? Sí, profesor, muchas gracias. Antes de empezar, la profesora Judy me pidió un favor, entonces ya regálenme aquí un momentito. Pérez un segundito aquí y le envío un correo. Uy, esto, pérdeme aquí, termina esto, curricular. Ahora sí, ya no nos interrumpen más, entonces vamos a arrancar con la sesión de hoy. Entonces, seguridad en el laboratorio. Y vamos a hablar básicamente, pues, ciertas normas que hay que seguir, normas de comportamiento, normas de actitud y normas eh, de, de vestimenta que hay que seguir para entrar a un laboratorio. Eh, desafortunadamente, ustedes no han eh, vivido... Bueno, desafortunadamente les digo por, desde el punto de vista de que no han no, no han tenido la experiencia, pero afortunadamente eh, no han tenido que asarse en bata con mangas largas en un laboratorio a las, qué sé yo, 3 de la tarde con mucho calor, dado que algunos laboratorios no tienen aire, entonces estas normas se deben seguir sin importar de las condiciones climáticas. Entonces, bueno, de, desafortunadamente ustedes no han entrado a un laboratorio aún de la Universidad del Atlántico, <coughs> porque ustedes han entrado a la universidad en este momento histórico, momento de crisis mundiales de salud, entonces no han tenido la oportunidad de, de ingresar a un laboratorio. Para los laboratorios de química, bueno, esperemos que el próximo año, pues ya por ahí a mediados del próximo año, ya las cosas se estén normalizando un poco, pero de momento la, las vicisitudes de este virus de Wuhan nos tiene... Eh, Viendo laboratorio de esta manera. Yo estoy, intentaré que lo que veamos acá sea lo, lo más parecido a un laboratorio dado. Pues, es, es imposible, pero intentaré hacerlo lo más ameno menos posible también. Entonces, eh, estas son ciertas medidas de seguridad, son unas normas universales, no, no aplican solamente para la Universidad del Atlántico. Aplican para eh, cualquier laboratorio, sea de investigación o de docencia. Eh, la regla número uno es que no, no hay que hacer experimentos que, el, que no estén autorizados. Eh, cuando, cuando yo estaba en el colegio, cuando estaba en la escuela, eh, si nos mandaban a un laboratorio, uno se creía de científico loco y empezaba a mezclar ahí cosas en los estudios de ensayo. Eso está terminantemente prohibido, porque uno no sabe qué reacción eh, pueda ocurrir. Y y está bastante, eh, bastante mal realizar esa acción, y por eso es una de las primeras medidas de seguridad. A medida que, a menos que el docente le indique eh, que realice tal cosa, pues hágala. Si no le dice que mezcle tal sustancia con esta otra sustancia, pues no lo haga. Eh, en algún momento, eh, el docente, por algún motivo personal, eh, puede ausentarse del laboratorio y dejará a una persona encargada. Si, si sucede algo o sea, que se rompe algo, que hay una fuga de gas, que hay una fuga de, de agua, eh, que ustedes notan alguna actitud sospechosa de un estudiante, ustedes deben eh, moralmente reportar esto a, al encargado del laboratorio. El uso de la bata es indispensable, y no solamente eh, ponerse la bata, sino abotonarse la bata es indispensable, yo he visto por ahí muchísimos... Eh, gente que se disfraza de, de, de médico con bata abierta la, la bata se debe usar cerrada la bata es un elemento de protección personal y no hay una razón lógica para pensar por qué alguien tiene que usar una bata de botonada abierta si es un elemento de protección mejor que se ponga una capa o cualquier otra cosa un, la bata debe usarse abotonada eh, desde arriba hasta abajo en en estos climas tropicales y bastante, puede ser, material de la, de la bata, debe ser por lo menos un material eh, que repela líquidos, un ¿sí? material que repela líquidos, y en su eh, preferencia de mangas largas. Para que la manga le cubra el, desde el hombro hasta el antebrazo, o hasta la antemano, perdón, y pues tenga mayor área de superficie para prote, protegerse. No deben usarse accesorios de lujo, eh, bueno, eh, aretes de tipo topito o de tipo eh, prendedores, pues mientras no se le vayan a caer, no, no veo eh, inconveniente para usarlos, pero ya con aretes que son extremadamente largos, eh, eh, aretes que son un, un aro gigantesco que dificultan la maniobrabilidad, pues deberían dejar de portarse al ingresar al laboratorio. Siempre es necesario eh, utilizar guantes en el laboratorio, ya sea de látex o de nitrilo, y sí o sí gafas de protección ocular, unas gafas, unas monogafas que cubren completamente los ojos. Y bueno, uno de los órganos más sensibles, eh, más fáciles a, a dañarse que tenemos en nuestro cuerpo son los ojos entonces hay que protegerlos, al igual que nuestras manos, también hay que protegerlas usando guantes de látex o de nitrilo. Eh, cuando vamos a, se va a calentar eh, materiales, pues los guantes deben retirarse, dado que el látex eh, es un material de plástico, de polímero, que se, se puede incendiar fácilmente y quemarnos la piel. Esta otra norma, que no debemos ingerir nada en, dentro del laboratorio, ni siquiera agua, el agua debe tomarse afuera. Eh, y esta, de que si no tiene claro algo, o sea, si no entiende qué es lo que hay que hacer, si, pregunte. Eh, los encargados del laboratorio, bien sean los docentes o monitores, están allí para, para eso, para responder dudas, para hacer que todo funcione de manera eh, armoniosa en un laboratorio. Ahora vamos a ver, eh, eh, dado que casi siempre la terapia de choque o. o la psicología inversa es la que funciona, entonces vamos a ver eh, cómo no llegar vestido al laboratorio. Eh, Estos es son ejemplos de no, de no llegar vestido al laboratorio. Pues en un laboratorio no podemos usar camisetas, eh, las denominadas musculosas o esqueletos, o que sean muy flojas, que sean poco ajustadas, o tampoco que sean muy ajustadas. Dado pues que eh, no cubren parte del cuerpo, y propician a, a lesiones en la piel. Tampoco fibras sintéticas, eh, las fibras sintéticas generan, bueno, con el calor se, se corroen rápidamente y pueden incendiarse generando quemaduras. Los pantalones de igual manera, eh, o la ropa que llevamos de la cintura hacia abajo, eh, que tienen que cubrir completamente desde la cintura hasta los talones, las pantalonetas, bermudas... Eh, los leggings, pantalones de yoga, están eh, terminantemente prohibidos en un laboratorio, pues sabrán ustedes, eh, la ropa muy holgada tiende a enredarse o a, o a engancharse con cualquier superficie filosa y pues eso puede provocar un accidente mayor. Eh, zapatos, eh, tienen que ser eh, zapatos cerrados, zapatos que cubra completamente el pie. Dado que en el laboratorio pues es... Se salpican mucha, muchos químicos, muchas sustancias químicas. ¿Qué decirte? Estamos usando zapatos abiertos, o tipo sandalia, tipo abarca, pues está nuestro pie expuesto. No se deben usar tacones, pues por obvias razones, a menos que, sea un, o que sean eh, las damas expertas en caminar con tacones. Eh, pues no deben usarse tacones, dado que las superficies son que los laboratorios en, algún, en algunos casos son irregulares, entonces deben evitarse ese tipo de, de calzado. Y por último, los accesorios, como les comentaba anteriormente, pues además de los aretes y esas cosas, debemos dejar por un lado, si, si portamos o si estamos usando lentes de contacto, eh, retirarlos antes de iniciar el laboratorio, dado que los lentes de contacto están hechos de polímeros que pueden ser corroídos por cualquier sustancia, para que haya redundancia corrosiva. Lo que expulse era relojes y todo lo denominado bling bling, pues de evitarse ingresar al laboratorio. Yo quisiera ver cómo, cómo esta persona que está allí, pipita, eh, perdón, titula ácido base con toda esa parafernaria que tiene puesta, máscara y esta... ¿Sí? Diga. pensé que alguien estaba viendo, hablando bueno báscara y esas cosas tampoco está permitido por porque dificulta el campo visual o lo reduce esto es eh, de manera general creo que cualquier persona eh, con, con un coeficiente intelectual eh, moderado pues sabrá que no debe ingresar al laboratorio de esta manera como estamos indicando aquí ni con camisetas eh, Holgadas ni con accesorios, porque bueno, todo esto dificulta el trabajo en el laboratorio. Eh, por, estas usted, son las... sí, por claro con bueno, el tema de los lentes de contacto, por ejemplo, aquí se muestra una chica que tiene una gafa de protección. Si utilizan sí. las gafas de protección, si ¿sí pueden llevar los lentes de contacto, mm, es, es no recomendable que los lleves, porque como los lentes de contacto están, están hechos de, de polímeros. Y algunos de estos polímeros son sensibles. Bueno, depende del laboratorio, básicamente. Depende de qué experimento vayas a realizar en el laboratorio. Si un pero experimento sí. que pero depende entonces las un... gafas de protección no protegen. Eh, las gafas de protección están hechas para evitar eh, lesiones por explosión de vidrio y explosión de... Pero, pero por las gafas, a través de, la, de los lentes, dado que tienen unos espacios, por ahí pueden entrar vapores que son corrosivos. Y si ah, tienen contacto con, con material eh, propenso a la corrosión, pues por allí puede, puede entrar, puede Yo afectarse no quiero... un... Pero en estos momentos, bueno, en, la, en este laboratorio de química no vamos a estar realizando reacciones que generen corrosivo Entonces, si tienen lentes de contacto, no hay ningún problema. No, no a lo que me refiero es. Un momento. Sí, a eso, a que las gafas no están hechas para eh, las gafas de protección ocular, estas gafas que uno se pone, es simplemente para evitar eh, lesiones dado, debido a superficies filosas o explosiones con, que involucren vidrio, que involucren esquirlas. Eh, esta, esta foto que, ve, que ustedes ven aquí, pues, eh, vamos a encontrar ahí un error que, te, que tenemos. Pues. El error más fundamental que le veo a esta foto es que los guantes que tiene puesta esta señorita son una talla por encima, y si ven que eh, la manipulación de, su, de sustancias y de reactivos y materiales con, este, con estos guantes en donde hay espacios que no eh, se ajustan completamente a tu mano, pues va a dificultar de alguna manera el uso. La bata está bien, pues una bata manga larga llega hasta el, el, el antemano, no alcanzo a identificar si la bata está abotonada o no, eh, y las gafas están perfectamente puestas, no hay, no hay inconveniente. Ahora veamos eh, una norma, esto ya se torna un poco, un poco más de regulaciones. Eh, la, la Agencia Europea eh, para el Manejo de Sustancias Químicas, la SHA, ha develado, pues ellos, con base en, en el tipo de sustancias que se manejan en el laboratorio y que se manejan en, a nivel industrial, un, unos pictogramas, y estos pictogramas están relacionados con las características de las sustancias. Este pictograma, o estos pictogramas, perdón, los que ustedes ven allí en cuadro rojo, están diseñados para que visualmente se interprete de manera rápida, el tipo de sustancia a la cual uno está manipulando o está enfrentándose. Anteriormente, eh, se usaban los pictogramas de, de color naranja, esto que ustedes ven aquí en la, a la derecha abajo, la derecha abajo, anteriormente, de, a partir del 20 de junio del 2017, eh, según la Unión Europea, y el eh, control eh, de etiquetado, y Procesamiento de, de Sustancias Químicas CLP de Estados Unidos, se desdibujó o se recomienda que las sustancias químicas no vayan etiquetadas con este pictograma naranjado que ustedes ven ahí abajo. Eh, estos pictogramas van a ser reemplazados por estos que ustedes ven acá en la parte de izquierda. Eh, cabe resaltar que una sustancia química puede tener dos o, o más pictogramas relacionados. Vamos a ver cada uno de ellos, eh, qué significa cada uno de los pictogramas. Está de hecho, eh, bueno, el, el diseño de estos pictogramas fue eh, pensado para que gente que no tiene mucha experiencia con el manejo de sustancias químicas rápidamente pues, entienda a qué se refiere. Entonces, vamos con el primer pictograma, que es el signo de admiración. Perdón, el signo de este signo de, como un, un cilindro y es eh, Indica eso, de que esto es un gas a presión, o sea, que ese compuesto eh, o, o esa sustancia está almacenada en un cilindro y que contiene gas a presión. Usted sabe que los gases contenidos eh, generan presión contra las paredes de, del contenedor y eso hace que, la okay, perdón, que el contenedor sea, sea inestable. Entonces, hay un riesgo asociado a tener gas a altas presiones en un contenedor y es que puede explotar rompiendo las paredes del contenedor. Y dependiendo de la, la calidad o la naturaleza de la sustancia química que esté ahí almacenada, pues la explosión puede ser mayor, o sea, puede tener cons consecuencias mayores. Eh, puede provocar, bueno, si, si la sustancia contiene gas refrigerado de eh, tipo nitrógeno líquido, puede quemar, puede quemar o causar reacciones criogénicas. ¿En dónde podemos encontrar este símbolo? Pues en cilindros o botellas de gas. ¿Sí? Y, hay, y hay unos ejemplos allí básicos, eh, o consejos de prudencia, como dice el, el, la diapositiva, y que deben pro protegerse de la luz solar, dado que el sol pues, calienta la superficie, y ese calor es transmitido al gas, y el gas se va a intentar expandir con el calor, y bueno, eso puede generar explosión. Cuando se van a, a manipular, llevar eh, gafas, y máscaras. En este caso, dependiendo del gap, ustedes usarán o no máscaras. Y las gafas tienen que aislar, los guantes que aislen del frío. Si llegan en contacto con un gas que está en un contenedor, con este símbolo, con este pictograma, pues consulte al médico inmediatamente. Vamos a ver este otro pictograma. Este que ustedes ven allí, un, eh, parece, parece como si fuera como una bola que está estallando. Pues ese pictograma que ustedes ven ahí significa que la sustancia es explosiva y que puede generar riesgo de explosión. Uh, anteriormente el pictograma que se usaba para ese tipo de sustancias era este que ustedes ven aquí abajo, debajo este, el cuadro naranja. Más o menos tiene el mismo símbolo, pero este pictograma es visualmente más llamativo y más eh, pedagógico. Eh, hay un ejemplo en donde podemos encontrar estos, este pictograma es en los fuegos artificiales, en la munición, eh, o que la sustancia que es explosiva, o sea, la sustancia si ustedes la, la ponen en contacto con una fuente de calor, puede explotar. Hay una diferencia entre explosivo y comburente, que es el siguiente pictograma. Este, esta sustancia pues, puede provocar o agravar, incentivar un incendio, eh, es comburente, las sustancias comburentes son las que avivan un incendio. Cuando ustedes tienen, eh, no sé, un, una leña encendida, un, un trozo de madera encendido, y ustedes le agregan gasolina, pues la gasolina lo que hace es aumentar eh, el incendio. La gasolina actúa como comburente en ese caso. Ejemplo, pues, eh, hidróxido de sodio, oxígeno para uso médicos, Puede aumentar la llama. Eh, hay que mantenerse alejado de estas fuentes. Eh, bueno, hay que mantenerse, mantener estas sustancias alejadas de fuentes de calor. Llamas, chispas, bombillos, eh, incandescentes. Por recomendación, no fumar cerca de sustancias que tengan este símbolo. Hay que llevar guantes de protección. Eh, por aclarar, significa pues, que hay, hay que lavar inmediatamente con abundante agua todo lo que entró en contacto con esa sustancia de Vamos a ver eh, este otro que es inflamable. Eh, bueno, el pictograma que indica gas, gas inflamable significa, pues, que son sustancias extremadamente inflamables, eh, se prenden fuego fácilmente. Eh, ejemplo de esto tenemos el, el aceite, la gasolina, quitasmaltes, eh, bueno, el que está hecho de acetona, solventes industriales, etcétera. Consideraciones de prudencia, no hay que eh, acercar esto a una llama, hay que mantener alejado de las fuentes de calor, chispas, eh, llamas abiertas, etc. Mantener el recipiente cerrado, aunque estas sustancias además de ser inflamables son fácilmente degradables, entonces por el oxígeno del ambiente se degradan rápidamente y hay que protegerla de la luz del sol. Eh, este otro pictograma indica que la sustancia es corrosiva tanto en superficies como en la piel, bueno, que puede ser corrosiva en, su, en superficies o en la piel, y provoca graves quemaduras. Este pictograma que ustedes ven aquí reemplaza estos otros, estas otras dos fotos que ustedes ven acá abajo. Eh, Ejemplos de sustancias que deben llevar este pictograma, pues, eh, diablo rojo para desatascar tuberías, el ácido acético concentrado y los ácidos eh, hidroclorhídrico, amoníaco, bases fuertes. Ejemplos de prudencia, no hay que respirar el polvo o el, lo que se emana de estas, de estas eh, sustancias. Hay que lavarse concienzudamente después de manipular estas sustancias. Hay que llevar guantes y eh, no deben traspasarse a otro recipiente, dado que los recipientes están diseñados para contener esta sustancia y no para otra para otro tipo de sustancia. Entonces no deben eh, cambiarse de recipiente. Eh, peligro para la salud, eh, este indica que las sustancias que componen o que están dentro de este dentro de estos eh, bueno que, que tienen este pictograma, pues provocan, irritan. Eh, las vías respiratorias por lo general van a desplazar el oxígeno, nitrógeno y argón, y, y van a generar somnolencia y sueño y la persona va, va a desmayarse. Eh, también puede provocar reacciones en la piel, en alérgicas cutáneas, irritaciones en los ojos. Eh, si se inquiere, pues es bastante nocivo, o, inclusive a través de la piel, pues, permeación y, y por difusión en la piel, no sigo en caso de inhalación. Ejemplos de las sustancias que tienen este pictograma, pues detergentes para lavadoras, eh, limpiadores de tazas de inodoro, líquido refrigerante, etc. Hay que evitar respirar eh, lo que emana de estas superficies, de estos eh, compuestos, y tenemos toxicidad aguda. Bueno, este pictograma es bastante, eh, habla por sí solo. Puede ser mortal o tóxico, entonces hay que evitar eh, manipularlo sin guantes. Y hay que lavarse las manos con abundante agua después de haber manipulado una sustancia que tiene este pictograma. Y Ya para finalizar, eh, bueno nos falta otra, el pictograma que indica que la sustancia es, eh, puede generar lesiones teratogénicas, bueno, puede provocar alteraciones en la fertilidad o... A afectar directamente al feto que está en crecimiento. Cáncer también puede provocar esta sustancia, eh, daño genético, ir. pues si daña el órgano, si daña el feto, pues puede alterar el ADN. Bueno, puede generar asma y dificultades respiratorias en caso de inhalación. ¿Qué hay que hacer? Acudir inmediatamente al médico. Este pictograma pasa a reemplazar estos otros dos pictogramas que están o estos dos símbolos naranjados que se usaban antes de junio de 2017. Eh, eh, y ya por último, este pictograma eh, significa que la sustancia eh, es tóxica. Eh, por tóxico van a, vamos a tener todos los xenobióticos que van a, a afectar eh, tanto eh, entornos terrestres como entornos marinos. Muy tóxico para los organismos acuáticos y tiene efectos nocivos duraderos. Ejemplos, plaguicidas, biocidas, gasolina, trementina, etc. Y después, para prudencia con esto, pues hay que evitar su liberación en el medio ambiente. Hay que evitar que los residuos de estas sustancias entren o, o se viertan sobre ríos, sobre caños, río, sobre... El caño, sobre Eh, canales, porque pues muy probablemente va a generar la muerte de muchas, de muchas, muchos organismos vivos. Listo, eh, ahora viene un, un pequeño quiz. Este quiz que le estaba diciendo eh, y como para hablarle un poco de este tipo de sustancias eh, en mi, en mi tesis, perdón, en mi tesis no, en mi estudio de postdoctorado. En una actividad investigativa en la que estuve vinculado a la Universidad de Cartagena, pues yo estuve designado por por el grupo de toxicología ambiental de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad para determinar el radio de difusión de un contaminante que se llama clorpirifos. El clorpirifos es un precursor de un bueno de, de un era un precursor que ya no se usa, y eso se ve todo hace cinco años, de una sustancia química denominada, perdón, DDT. DDT era un herbicida. Eh, bueno, insecticida, herbicida, servía para muchas... Pero entonces pasó que en el año de 1989, eh, hace bastante tiempo, una empresa, en, bueno, que todavía sigue existiendo, que se llama Dow, Dow Chemical. Eh, importó clorpirifos de, de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una fábrica grande de clorpirifos y hay, bueno, van de allí eh, 20 toneladas de clorpirifos en unos barcos, en unos grandes contenedores. Y ustedes saben que en Cartagena, pues, es famosa porque es un puerto. Y eh, efectivamente, Dow Chemical está ubicada en, en, en un puerto. Eh, resulta que ahí contrataron a un nuevo operario, y él tenía que, ya el barco estaba encallado, estaba allí con, el, con los tanques de clorpirifos y él tenía simplemente que conectar una manguera, y, y bueno, con el, conectar la manguera del barco a la empresa, la empresa también tenía unos tanques de almacenamiento, y pasar el clorpirifos de allá para acá, el único trabajo que él tenía que hacer era eso, conectar la manguera y prender la bomba, ¿sí? para que la bomba empece, empezara a, a transportar el clóspirifo para su, sus tanques. Bueno, resulta que él no conocía las capacidades del tanque, y tampoco de, ni la del barco ni la del tanque, y bueno, él dijo, no, esto se demora ahí cinco horas, entonces puedo ir a, a hacer otra cosa. Entonces, mientras estaba haciendo otra cosa, pues el tanque este se llenó, este tanque se llenó, y empezó a rebosar clóspirifo, y el fue como esto estaba en un puerto, pues fue a parar al lecho marino. Entonces, si ustedes buscan noticias de, de 1989, eso creo que fue en mayo del 89, van a encontrar noticias que hablan de mortandad de peces en ese tiempo. Y pues la empresa lo único que hizo fue pagarle a unos pescadores, todos los peces que estaban ahí en el lecho marino murieron. Todos los peces murieron. La empresa lo único que hizo fue contratar a unos pescadores, para que recogieran los peces muertos, ¿sí? los recogieran en unas mallas, y después enterrarlos o disponer de ese residuo en otra parte. Y les dio una compensación a los pescadores. Por cada tonelada de pescado muerto que ustedes me traían, les vamos a pagar en el 89, 5 mil pesos. Por cada tonelada de pescado. Y bueno, en, en el año de 2018, la Corte Constitucional de, de Colombia, por fin hizo algo bueno y falló en contra de Dao. Le dijo, bueno, señores, eh, ustedes pagaron allá alrededor de un millón de dólares en, en compensación, pero en realidad ustedes no tienen que haber pagado eso, ustedes tienen que pagar. Bueno, ¿Y cuánto tienen que pagar? Pues no sabemos, entonces eh, vamos a contratar a alguien para que haga el estudio de cuánto fue la dispersión de los perifos. Entonces... Nosotros lo que tomamos fue el tiempo de operación de la bomba, el tamaño de, de los tanques, la capacidad de los tanques, y pues determinamos que se derramaron alrededor de 1,8 toneladas métricas de clorpirifos. Y bueno, el perdón eh, por aquí, el clorpirifos eh, tiene un coeficiente de difusión en, de difusión en el agua, entonces... Hay que determinar unos vectores de difusión, hay que determinar la temperatura del agua, la batimetría, eh, la, el ciclo lunar, y, y todas estas variables que determinaron que en realidad la empresa tiene que pagar alrededor de 70 millones de dólares para compensar todo el daño ecológico que causó en ese entonces. Eh, bueno, eso era así una anécdota que les comento, eh, en la cual yo estuve trabajando fuertemente para determinar la compensación que en realidad debe pagar esa empresa a Colombia están en negociaciones en estos momentos ellos dicen que si pagan 70 mejor cierran la empresa entonces el gobierno está diciendo bueno no se vayan quédense paguen menos etc. saben cómo funciona la política en Colombia y cómo las empresas extranjeras pueden venir a hacer desastres ecológicos entonces este es el link que yo les comentaba yo le voy a dar clic allí está en español que no hay no hay problema un, un quiz bastante sencillo, eh, al final ustedes lo que me van a enviar es, van a hacer una captura de pantalla, ya les voy a compartir el link por el, el, link por el chat de Google Meet, Verán ustedes que no va a ser nada difícil, simplemente un concurso ahí para saber, ustedes lo que van al final, son creo que 10 preguntas, bastante sencillas, bueno les voy a ayudar con la primera, ¿Cuándo desaparecerá totalmente? Ustedes me dan la respuesta aquí. ¿Cuándo desaparecerá totalmente los símbolos con fondo naranja de los productos comercializados en la Unión Europea? ¿En junio del 2017, a finales del 2015 o en el 2020? Yo, yo lo he dos veces. Junio del 2017. Entonces, en julio del 2017 y le dan aquí envía respuesta, aquí abajo les va a aparecer muy bien, la respuesta es correcta, entonces le dan ahí siguiente pregunta y son preguntas relacionadas con pictogramas de estos, no, no tienen nada que ver con cosas que no hayamos visto, y bueno resuélvanlo, eh, son las 7 y 20 vamos a darle unos eh, 15 minutos 7 y 20, 7 y 7 y 40. Eh, ustedes lo que van a hacer al final les va a decir la nota que ustedes sacan aquí. Puede ser 100, 90, 80. Simplemente lo que van a hacer es una captura. Y eh, ya les digo a dónde me envían la captura. Les voy a escribir por acá mi correo. Listo, envíenme la captura allí. Eh, les digo, eso no es nada fácil. Ahí van a tener el primer 5 el primer de, del, del laboratorio. Ok. Eh, Jessica, ¿es el link sobre qué es? Ah, profe, que estaba buscando acerca de la compañía y encontré un videito acerca de... que explican? Dice, destruyendo ¿De nuestro mundo. ¿Dao? Sí. sí, sí. Ellos, ellos igual uh, dijeron que para pagar 70 millones, <coughs> ellos mejor cerraban la fábrica y se iban de aquí. ¿no? Bueno, Dao está en Mesa, distribución de Napalm. Y el, la molécula que yo le estaba diciendo era el clorpiríjo, es un insecticida. <risa> Vamos a ver si encontramos la noticia. Bahía de Cartagena. Bueno, aquí les muestro el mapa en dónde fue exactamente. Esta es la isla de, de Tierra Bomba. Y Dao queda aquí. En la isla de. En ese entonces. No sé si ustedes alcanzan a ver cómo ellos estratégicamente. En ese entonces esto que ustedes ven ahí. Uh, esto no era como una península. Era una isla. O sea, esta parte de aquí no existía. No existía. Entonces cuando eso se regó, pues se fue por todo el mar. Inclusive, según mis cálculos, ese clorpirífo llegó hasta, hasta la isla de Tierra Bomba. Entonces empezó a regar de allí y llegó hasta la isla de Tierra Hombre, por acá llegó. Y ellos eh, lo que hicieron fue empezar, después de esa tragedia, lo que hicieron fue empezar a cerrar la isla. Cualquier derrame que ocurra aquí se va a contener por esta, esta cerradura que hicieron ellos allí. Y vean, aquí queda Dow Química, de Colombia. y a ver si hay una noticia de 2020-2013. Esta es la sentencia T-80 de, de la Corte Constitucional, en donde se le obliga a una entidad, la Universidad de Cartagena, a que... A que estudiara los costos por, por compensación. Así si con fecha aparece. Profesor, en caso tal, o sea, yo sé que ellos se, como que de alguna manera se niegan a pagar ese dinero, pero en caso tal, ellos pagarán el dinero, ¿a quién se lo pagan y qué destino tiene el dinero? El, el dinero lo debe recibir la corporación eh, regional, en este caso para para el, el departamento de Bolívar creo que es Cardique que lo recibiría Cardique y bueno Cardique está lleno de, de políticos tramposos y pues sabrán ustedes qué destino tendrá este dinero aquí está miren eh, es una una noticia de sostenibilidad de semana donde hablan sobre eso y eso fue en el 89 mientras, bueno, el país estaba en esa época estaba sumergido en una violencia tenaz donde mataban policías a diestra y siniestra esta eso fue un operario simplemente el, el man se lo pidió cerrar la, la bomba y cuando se dieron cuenta pues ya tenían casi 1.8 toneladas métricas de clorpirifos en el agua Bien, entonces sigamos. Eh, sigamos por acá. Bien, esto era todo con respecto a, a normas básicas de laboratorio. Esto era la primera parte del laboratorio de hoy. ¿Cuántos sacaron en el quiz? ¿Sacaron 100? Se equivocaron en la pregunta. Bien, entonces vamos a avanzar en la siguiente parte de este laboratorio. Bueno, ni siquiera de este no es un laboratorio, es una sesión de, de ilustración. Aquí en Lecturing, en Chemistry, listo. La o sea, que ya habíamos visto ahorita era seguridad en el laboratorio. pero vamos a ver otra mucho más sencilla. Entonces, simplemente para que ustedes conozcan... Eh, cierta implementación, o de qué están hechos, y cuáles son los materiales de laboratorio. En esta segunda sesión, no creo que me demore tanto, eh, poco, entonces vamos a avanzar ahí. Vamos a hablar de implementos y materiales de laboratorio en los laboratorios de química. La química tiene varias ramas, y dependiendo de las ramas, eh, cada rama va a tener un tipo de material especializado por ejemplo en reacciones químicas en la rama de química orgánica pues se utilizan reacciones químicas que requieren calor que requieren condensación entonces vamos a tener vidriería especializada para condensar eh, para calentar etcétera en reacciones de fisicoquímica que de materiales que contengan el calor entonces vamos a, eh, a utilizar calorímetros etcétera y en analítica vamos a utilizar otro tipo de, de material entonces simplemente o sea, así de manera general todo el, el material que se usa en un laboratorio de química, lo podemos clasificar en tres grandes grupos, materiales de vidrio, y ahí entra eh, un vidrio que se denomina vidrio Pyrex, es una marca registrada, patentada por una empresa, que tiene bueno, unas composiciones ahí en particular, tenemos eh, vidrio que no es refractario, vidrio que no se puede calentar porque su coeficiente de expansión térmica es muy débil, eh, tenemos material de porcelana, en material de metal, y ahí, bueno, ahí entra todo lo que es metal, plástico, todo lo que no se usa para la reacción. Entonces, primero el material de vidrio y el vidrio es una sustancia compuesta por eh, una molécula de borosilicato. En, en general el vidrio es una mezcla de óxidos tanto de silicio, de sodio, eh, de calcio, ustedes pueden ver que la principal fuente de, de, para la fabricación de vidrio es la arena de mar, dado que la arena pues tiene estos óxidos, y el vidrio Pyrex en particular, pues es un proceso eh, de mezcla, el porcentaje masa masa, y ese vidrio Pyrex tiene óxido de silicio en un 80.6%, eh, tiene óxido de sodio, óxido bórico, óxido de aluminio, de calcio, de cloro, tiene cloro inclusive, óxido de magnesio y óxido de hierro 3, en estos porcentajes que ustedes ven aquí. Eh, ese vidrio Pyrex tiene una capacidad, y es que un, una propiedad particular es que tiene resistencia a la, a la acción de agentes físicos, como lo es el calor y la presión. Ahí hay una propiedad que, que no es, no es eh, menester que la estudiamos acá, que se llama coeficiente de expansión térmica, y es que tanto se puede expandir una sustancia en presencia de calor, eh, en dimensiones, bueno, en, en medidas de área. Eh, el vidrio Pyrex en particular tiene unas características que además todos los vidrios, no solamente el Pyrex, son resistentes a agentes corrosivos. El vidrio Pyrex obtiene una conformación tetraédrica y esa conformación tetraédrica hace que el material o que el el cristal que se forma de vidrio sea amorfo y, y le permita esta resistencia tanto a agentes físicos como a agentes químicos. Hay una variación y es que eh, también tenemos material de vidrio a cual se le pueden añadir aditivos para evitar eh, interacciones de los rayos ultravioleta de la luz con nuestros materiales o nuestras sustancias. Eh, en el laboratorio tenemos material de uso general. Este es uno de los más eh, conocidos por ustedes. Estos son los tubos de ensayo, o en inglés eh, su nombre es test tubes. Estos tubos de ensayo en particular uh, se utilizan para reacciones químicas que requieren, una, bajas cantidades de material o de reactivo, bajas cantidades de reactivo. Y otra, eh, la característica para realizar una reacción aquí en un tubo de ensayo, es que esa reacción es de tipo cualitativo. Es decir, solamente voy a medir propiedades visuales organoléctricas. Eh, los tubos de ensayo, si ustedes, bueno, no sé si alguna, alguna vez un profesor de química en un colegio les dijo que los tubos de ensayo no deben ser apuntados directamente hacia un compañero. Aquí tenemos un compañero tubo tuvo ensayo jamás debe ser apuntado directamente hacia el compañero, siempre debe estar apuntando en una dirección en donde no haya nadie. Porque en algunas reacciones donde hay formación de gases, aquí en el fondo, de que los gases tienen mucho menos densidad que el líquido, entonces ese gas va a intentar escapar rápidamente del líquido y al salir expulsado, pues esto, este gas puede salpicar a las personas que estén directamente eh, o, o bajo el ángulo de incidencia del tubo de ensayo. Los tubos de ensayo pues, son materiales que están, no están hechos para resistir, resistir altas temperaturas, o sea, el vidrio este no es Pyrex, no están hechos para resistir altas temperaturas, pues después pues, ustedes no deben acercarlo directamente a la llama ¿Sí? de, si usted quiere calentar algo que está reaccionando si quiere propiciarle calor a algo que está reaccionando en un tubo de ensayo, usted lo que tiene que hacer es eh, tomar el tubo de ensayo, y acá tiene el mechero o la, o la fuente de calor, y acercarlo y retirarlo acercarlo y retirarlo, acercarlo y retirarlo para que no le dé calor en pleno al vidrio porque todo ensayo se puede reventar y lo que les decía, para reacciones químicas con pequeñas cantidades de reactivo y eh, todo de manera visual. De hecho, están, están fabricados de esa forma para que uno visualmente te pueda acercar un poco y observar lo que está ocurriendo allí en todo el ensayo. Solamente es de manera cualitativa. Perdón, cualitativa. vamos con otro material de todo el ensayo y es el vaso de precipitados, eh, también llamado VICKER, pero así se escribe en inglés, eh, su pronunciación es VICKER, pero no se debe confundir con, como me he encontrado en redes sociales, químicos graduados de la universidad, que escriben así, P-I-K-E-R. Eh, por favor no hagan eso. Un beaker no es igual a un beaker, esto es un motociclista, esto es un eh, vaso de precipitados. Bueno, son, eh, en general son mucho más eh, grandes que un tubo de ensayo. Son cilindros de fondo plano, o sea, los podemos situar sobre superficies y no se van a caer. Un tubo de ensayo es de fondo redondo, no lo podemos situar sobre superficies. Eh, además de contener sustancia, pues también me permite preparar ciertos, ciertos reactivos, y también trasvasar líquidos de un recipiente a otro recipiente. Ah, siempre en, en química, cuando nosotros vamos a trasvasar líquido de un recipiente de boca ancha, como por ejemplo un bíquer, a un recipiente de boca más pequeña, como por ejemplo un tubo de ensayo, eh, corremos el riesgo de salpicar o de no atinarle. Entonces siempre que vayamos a pasar de un de un recipiente con boca ancha a un recipiente con boca eh, angosta, debemos usar un embudo. Siempre debemos usar un embudo. Eh, Tenemos los vidrios de reloj. Eh, pues sirven entre otras cosas para pesar, por eso es el, el, el mayor uso que yo le he visto en laboratorio, es para pesar can pequeñas cantidades de sustancias por ejemplo... Aquí puedo pesar cloruro de sodio, y si voy a preparar una disolución de cloruro de sodio, pues eh, después de haberla pesado, le agrego un poco de agua que se disuelva y esto lo trasvaso a, a, a mi contenedor. Eh, hay un uso no, no estandarizado en los químicos, y es que se puede usar como una tapa para un vaso de precipitado. Un virus de reloj puede ser una tapa para esto. Bueno, algunos químicos poco ortodoxos dirán que es un sacrilegio, pero bueno, si, si se puede usar... Eh, no veo por qué no. Eh, las barras agitadoras de vidrio, o bueno, los, los palitos agitadores, eh, básicamente nos ayudan a disolver, a, a agitar una sustancia, aplicando energía cinética a la sustancia para que se disuelva con mayor facilidad. La característica fundamental de estas barras de borosilicato o de vidrio es que no tienen no reaccionan con, con mis agentes, son son material inerte. Entonces si es inerte, me va a evitar la reacción y me va a evitar alterar la reacción química. Tenemos este tipo de material de vidrio, eh, que es usado. Eh, bueno, tenemos el matraz de Lenmeyer, que a diferencia del Beaker, eh, es de forma cónica. Y bueno, además de eso, el matraz de Lenmeyer es... Y permite calentar sustancias. Tenemos el balón de fondo plano. ¿sí? O simplemente matraz. O sea, este que ustedes ven aquí, que estoy encerrando en el cuadro rojo. Se conoce como balón de fondo plano. Existen de diferentes capacidades. También se le conoce como matraz. Eh, y este que ustedes ven acá en la izquierda es el matraz de Erlenmeyer. O simplemente se le puede llamar Erlenmeyer. El... La diferencia fundamental o, o para la cual se utiliza uno y el otro, y es que es el matraz de lenz -Meyer ofrece mayor superficie de contacto aquí abajo, o sea, el plano, y permite calentar sustancias que, o, o realizar reacciones que requieren calor. El matraz o el balón de fondo plano, que ustedes ven acá, se utiliza más que todo para preparar disoluciones. ¿sí? Como tienen un volumen determinado, pues... Entonces, si van a preparar una disolución, pesan ahí lo que necesitan pesar del soluto y lo traspasan aquí, lo llenan con agua y ahí tienen su disolución en laboratorio. Muy poco, pocas veces he visto que los matraces se utilicen para calentar. Simplemente se utilizan como almacenadores y contenedores de sustancias o de disolución. Hay una variación del matraz, y es eh, cuando un matraz tiene una boca, un desprendimiento lateral, al cual se le puede conectar una bomba de vacío para generar vacío aquí en un ambiente inerte, se conoce como el eh, frasco de kitasato, o un matraz kitasato. Matraz kitasato pues, se denomina así pues, en honor al científico japonés que lo, eh, que lo implementó por primera vez, y, y, entonces si necesitamos una reacción en donde... Queremos generar un vacío aquí, simplemente lo que hacemos es tapar el matraz, conectamos esta manguera o este desprendimiento a una bomba de vacío, una bomba que genera presión negativa, y aquí tenemos entonces eh, mi sistema con una presión muy baja, por debajo de la presión atmosférica. si requerimos una reacción en esas condiciones. Material de vidrio todavía, y tenemos ahora los balones de fondo plano, estos se utilizan para eh, procedimientos en donde requerimos calentar, dado que resiste eh, altas temperaturas, además de eso resiste altas presiones. La condición de estos eh, balones de fondo plano es que permite un calentamiento uniforme. O aquí sea, el calor se distribuye de manera uniforme sobre toda la superficie y permite que la reacción, si yo estoy realizando una reacción aquí, que requiere control del calor una distribución controlada de calor, pues lo puedo hacer con este tipo de sustancias. Hay variaciones, y tenemos el eh, balón de fondo plano con una boca y balón de fondo plano con tres bocas, con dos bocas y con tres bocas. Más tenemos por acá, eh, balón de fondo redondo, a diferencia de este, este sí lo puedo situar sobre, sobre una mufla o una estufa, si requiere calentamiento. ¿Sí? y ahí no se va a caer, que también, se lo sitúo sobre una mufla y no se va a caer. Sin embargo, tenemos este tipo de, de material en donde tenemos fondo redondo. El fondo redondo lo que permite, lo que propicia es calentamiento uniforme. Eh, estos balones, eh, por lo general, nosotros los metemos en una manta de calentamiento. Una manta de calentamiento es un dispositivo pues que permite que se, este balón de fondo redondo se introduzca y generar calor de manera uniforme. Para qué se utilizan estos balones de fondo redondo, pues en reacciones en donde hay un cambio de fase. Por lo general, cuando vamos a separar agua de, por ejemplo, etanol (CH3COH), el agua de bulla a 100 grados centígrados y el etanol ebuye a 78 grados centígrados. Entonces, ustedes tienen una mezcla de agua con etanol ahí. Ustedes lo que hacen es eh, armar un montaje con un termómetro, termómetro aquí, eh, tapar esto para que no haya escape de gas, y esto lo conectan a un condensador. Bueno, ya ahorita vamos a ver qué es un condensador. Si requerimos separar el etanol del agua, entonces yo empiezo a calentar esta, esta, este montaje, hasta que en el termómetro me marque una temperatura de más o menos 78, 80 grados centígrados. Y no permito que el calor suba más. Y a esa temperatura todo lo que está saliendo de aquí va a ser etanol. ¿Sí? Y el etanol luego lo condenso, allá tengo etanol puro y acá tengo agua sin etanol. ¿Qué otro material de vidrio tenemos en el laboratorio? Tenemos los embudos pues, que se utilizan... Eh, para traspasar sustancias de, de recipientes que tienen boca ancha a recipientes que tienen boca, boca más angosta. Eh, en la cultura general, los embudos, pues, si ustedes se leen el libro o ven las ilustraciones del libro El maravilloso Mago de Oz, pues, allí ustedes van a encontrar que el hombre de hojalata, el Mago de Oz, eh, inicialmente se dibujaba con un embudo en la cabeza. En, eh, en cuestión de cultura general, tenemos que este embudo, hay una variación, si a este embudo lo combinamos con una tapa acá arriba, lo podemos, un, una llave acá abajo, lo podemos convertir en un embudo de decantación. El embudo de decantación es este, este aparato que ustedes ven aquí, y me permite separar sustancias eh, por densidad, y bueno, básicamente por agua y aceite, como son dos sustancias inmixibles, eh, lo coloco ahí en el embudo de decantación, espero a que se decante las sustancias, que se, re, se reposen las sustancias, luego abriendo la llave aquí abajo, poco a poco voy desalojando el líquido, que es más denso, y me voy quedando con el líquido menos denso. Eh, adicional a esto, los embudos también se, se construyen de porcelana, y tenemos el embudo de Buchner que es un embudo usado para filtraciones a vacío. Entonces, esto que está aquí va conectado a una bomba a vacío, y aquí arriba colocamos el papel filtro. Eh, al generar el vacío, el aire va a pasar por, por el papel filtro, y todo lo que va a quedar en el papel filtro pues, va a ser mi sustancia cristalizada. ¿Qué más tenemos por acá? Eh, los tubos refrigerantes, o también conocidos como condensadores, hay de diferentes tipos. Eh, y eso, debido a, a, su, a su composición y debido a que a, a través del, del condensador o el tubo refrigerante está circulando agua, que por lo general está a temperatura ambiente, el agua está, la, la podemos encontrar a una temperatura de unos 20 a 25 grados centígrados, sí, es el agua que está circulando por aquí y eso va a propiciar que eh, la atmósfera o el ambiente aquí adentro del tubo va a ser sea esa, esa temperatura. Entonces hay diferentes variaciones. Si aquí, por ejemplo, hicimos pasar el gas etanol, que estaba a 78 grados centígrados, al encontrarse en este punto, él va a encontrar un ambiente a 25, a 20 grados centígrados, y va a pasar de gas a líquido. Va a pasar de gas a líquido. Y bueno... Si, si lo pasamos de gas a líquido y esto está inclinado un poco, pues por este lado podemos, por, perdón, por aquí entra el etanol gaseoso y por acá sale el etanol líquido y lo podemos recoger en un recipiente y almacenarlo. Las, perdón, las variaciones que podemos encontrar de, del tubo refrigerante pues, son en su, en su superficie de contacto interna. Eh, este es el más, el más común, un condensador de de pared fija, de, de pared lisa, tenemos uno que es, se conoce coloquialmente aquí en Colombia como, como condensador de rosario y es bueno aquí tiene esta conformación, esta configuración para aumentar la superficie de contacto del gas con, con la temperatura y tenemos uno de los más eficientes que es condensador de graham eh, o de espiral también, como se conoce colo coloquialmente aquí en, en nuestro argot popular, el de espiral es uno de los más caros que hay, eh, son bastante sensibles, dado que bueno, ese vidrio si ustedes lo golpean un poquito, así sea con, con la mano, eh, se puede romper, y ahí se perdió todo el encanto del condensador. Existen otras variaciones que también ustedes se van a encontrar algún día en un laboratorio que se conocen como dedo frío. Básicamente por aquí entra el gas, esto está sellado aquí, y aquí tenemos esto a una temperatura más baja. Se puede introducir en, en hielo. Sigamos. Eh, todavía seguimos con material de vidrio, material de borosilicato. Aquí tenemos un tubo que se conoce como tubo de tiel. Este tubo de tiel se utiliza en los laboratorios para determinar eh, puntos de fusión de ciertos sólidos, en un tubo capilar. Sabrán ustedes que los tubos capilar, o si lo habrán visto en el laboratorio, son tubitos bastante bastante eh, delgaditos. Entonces, por ejemplo, yo hago una reacción química y obtengo mi sustancia sólida, un sólido cristalino, y para determinar qué tipo de sustancia es ese sólido cristalino, pues existen diferentes técnicas, o diferentes métodos para determinar la sustancia. Una de ellas es comparar los puntos de fusión. Si el punto de fusión de mi sustancia corresponde al punto de fusión en una tabla eh, de sustancias puras, pues yo digo, bueno, listo, esta es mi sustancia. Uno de esos métodos para determinación de sustancias es determinando el punto de fusión. Y el punto de fusión de los sólidos cristalinos se determina utilizando el tubo de tiempo. Entonces, ¿cómo se, hace tu, ¿cómo se hace este procedimiento? Pues lo primero que tienen que hacer es eh, tomar el tubo capilar, un tubo bastante angustico, bastante delgadito, y llenarlo con su sólido. Entonces lo llenan ahí con el sólido. Voy a cambiarle aquí el color. Aquí azul. Supongamos que mi sólido era azul. Sí, y yo lo que hago es llenar el tubo, el tubo perdón, capilar de, eh, de ese sólido azul que yo sintetice en el laboratorio. Luego lo que hago es pasar este tubo por un eh, mechero de Bunsen y sellarlo en, esta, en este lado y sellarlo en este otro lado para que no tenga eh, sí, para que el líquido que yo voy a usar en el tubo de tiel no, no lo afecte entonces tengo ya mi capilar sellado con mi muestra problema lo que hago es tomar un tubo de tiel que es esta configuración de un tubo y llenarlo con una sustancia que tenga temperatura de ebullición superior a la del agua, el agua en 100, entonces yo tomaré una sustancia que tenga punto de ebullición por encima, pueden tomar aceite de cocina, o pueden tomar glicerina, la glicerina pues ebuye a, a casi 1000 grados centígrados, entonces me sirve para determinar punto de fusión. Entonces yo tomo esta sustancia, que ya está allí aislada y sellada, y la introduzco en el tubo de tierra. Perdón, la amarro a un, a un termómetro, y la amarro a un termómetro con un hilito, la amarro a un termómetro y la introduzco en el tubo de tubo. Allí, con el termómetro y todo, y ahí la... Entonces, visualmente empiezo a observar tanto la temperatura del tubo de ensayo, perdón, del termómetro, la temperatura va ascendiendo, y debe existir una relación entre cierta temperatura, o sea, digamos 200 grados centígrados, y a 200 grados centígrados ustedes observan que su sólido, está ahí amarrado, ya no existe más, es líquido. Entonces ustedes determinan que la temperatura de fusión, de eh, esta mezcla que sintetizaron en el laboratorio, es 200 grados centígrados. Y después buscan en tablas a ver si corresponde con lo que ustedes querían en realidad. Para eso se utiliza el tubo de TIE, para determinar puntos de fusión. Eh, tenemos el desecador que es un recipiente que en el fondo, en el fondo por lo general se, se llena con sustancias higroscópicas, sustancias que absorben la humedad, bien sea eh, sílica gel, eh, sal, eh, no sé, cualquier otra sustancia que absorba la humedad, y si yo quiero quitarle la humedad a mi, a mi muestra, simplemente la sitúo aquí, tapo eso, y espero que actúe, pues, eh, que se realice la acción de higroscopicidad o que se retire la humedad de, de mi muestra y obtenga una muestra que no está húmeda. Más tenemos por acá, material de uso volumétrico, pues son todos los materiales que utilizamos para valgar redundancia medir volúmenes. Tenemos la, la probeta graduada o el cilindro graduado, eh, y se llama graduado porque tiene... Eh, Ciertas marcas que me indican ahí cierto valor. Sí. Y bueno, es como, como tienen una, un volumen un poco más, eh, más estilizado, una forma más estilizada, son más precisos para determinar volúmenes. Entonces no es lo mismo determinar el volumen de una sustancia en un vaso de precipitado, de boca ancha, no es lo mismo medir el volumen ahí que medirlo acá. Medirlo en, en la probeta va a ser mucho más preciso. Tenemos por acá también eh, pipetas. Y pipetas tenemos de muchos tipos también en laboratorio Tenemos las micropipetas, que son estos... Ustedes ven acá en los laboratorios de, de microbiología. El laboratorio de biología molecular, donde necesitan medir volúmenes muy pequeñitos. En micromililitros... Entonces la, pipeta, la micropipeta pues tiene unas muescas aquí, Entonces, de ahí le colocan el volumen que ustedes quieren extraer y simplemente eh, dejan sal, salir el émbolo y la micropipeta pues va a, ex, a extraer cierta cantidad de líquido. Tenemos las pipetas serológicas, que son las que utilizamos mayormente en el laboratorio, de este tipo, eh, tienen gradas, o sea, tienen medidas, también me sirven para medir volúmenes, tenemos las pipetas volumétricas, que esas no tienen gradas, no tienen gradas pero sí tienen un, un aforo o una muesca o una marca que me indica eh, la cantidad de volumen preciso o exacto. Pipetas Pasteur, que son estas de plástico, tienen aquí un, una, tienen una, como un, una vejiga que ustedes presionan, meten la pipeta en el líquido que desean extraer y van soltando esa vejiga para que el líquido suba por diferencias de presión. Uh, en el laboratorio, anteriormente, cuando yo estudiaba, digamos hace muchísimo tiempo, eh, para extraer o para trasvasar volúmenes de un recipiente a otro, no existían, bueno, sí existían, eh, pero en Colombia no en, en los laboratorios todavía no los habían implementado. Eh, dispositivos para succionar o para generar presión negativa aquí. ¿sí? En este caso, eso se conoce como una pera de succión. Las peras de succión en el laboratorio, más o menos, son de esta manera. Tienen aquí, así, por ejemplo, una pera de succión. Vean, por acá. Para no hacer dibujos ahí Bien, estas son las peras pipeteadoras o auxiliar de pipeteo. No bueno, existen estas, pero en realidad la que yo le estoy hablando es de esta. Voy a para acá. Para no hacer nada, ahí dibujo visto Entonces esta es la, mi, mi pera de laboratorio, o mi, pera, perdón, mi auxiliar de pipeteo. Y lo que se hace en el laboratorio es simplemente eh, presionarle este botón que está acá arriba. No sé si alcanzan a ver ahí las, las peras de succión. ¿sí que me pasé? Aquí arriba tienen un, un botón que tiene una letra que es A, acá abajo tienen un botón de una letra que es la S, y acá abajo tienen un botón de una letra que es la E. Entonces, ustedes para utilizar un dispositivo de estos en el laboratorio, o sea, van a utilizar esto para extraer volumen utilizando una pipeta. Entonces, lo que primero tienen que hacer es generar, eh, vaciar el aire que está aquí en la pipeta para generar una presión negativa por acá abajo. Entonces ustedes presionan la tecla, la, el botón A, de hecho no es un botón, es como una válvula que tiene una esfera de vidrio adentro, pero ustedes presionanla, la deforman y les permite intercambiar volumen. Entonces ustedes presionan eso allí y aprietan la, la pera de succión y sueltan la A y la pera queda como, como una muestra, como un, un vacío adentro lo que van a, util a utilizar es ese vacío, o esa presión negativa, presión baja, para conectarla, van y conectan la, la pipeta a la pera, Bueno, la conectan directamente allí, ¿sí? la, la insertan allí, y luego van a presionar el botón S, y el botón S les va a generar bueno, S de suction, va a generar una presión negativa y va, a y va a propiciar que el líquido empiece a subir por la pipeta. Como ustedes estén contentos de la cantidad que quieren, simplemente dejan de presionar el botón S, ya los, los dejan de presionar y la pipeta queda con el volumen allí. Luego la ubican sobre el otro recipiente, de cual quiere entrapasar el líquido y simplemente presionan la E de expulsar y allí el líquido cae. De esa manera es como se debe pipetear en un laboratorio. Eh, en mis tiempos, como les comentaba, no existían las, las peras de succión, o bueno, sí existían, solamente que no las querían comprar, y nos tocaba pipetear utilizando la boca, utilizando presión negativa que podríamos, con lo que podemos ver, sí, succionando. Entonces nos colocábamos esa pipeta en la boca, eh, y la metíamos en un frasco de ácido clorhídrico concentrado y empezábamos a succionar y cuando ya estábamos contentos tapábamos la pipeta y ahí hacíamos el trasvasado muchos de mis compañeros cayeron ahí desmayados porque bueno, los vapores del ácido clorhídrico además ustedes entenderán que como estudiantes de universidad pública no poseíamos mucho, muchos recursos económicos entonces los laboratorios casi siempre eran como esta hora, desde de ahí hacia adelante, y muchos no habían ni almorzado ni cenado, y apenas se encontraban con esos vapores ahí, pum, que habían privado en el laboratorio. Bien, eso, este aparato nos facilitó mucho la vida después. Bueno, yo terminé mi carrera y todavía no los, no los conocía. Ya los vine a conocer en maestría. Um, pero si no, esto, esto lo venden, creo que vale como 30 mil pesos. Es eh, recomendable que si está en sus capacidades, adquieran una pera de succión y tenganla siempre en su mochila, en su bolso. Eh, pero si no, si no pueden, si no, simplemente ustedes pueden fabricarlo aquí eh, con una jeringa eh, y una manguera, ustedes pueden adaptar ahí como una, una máquina para ejercer presión negativa y pueden eh, usarla como como un auxiliar de pipeteo. Creo que los que se venden ahora son muchísimo más... Son estos que ustedes ven aquí. Y son más pro, inclusive. A ver si nos permite ver las capacidades. Y el, estos auxiliares de pipeteo lo que tienen es... Eh, tienen es un émbolo, no sé si alcanzan vamos a ver si esto lo no puede, eh, listo. Si ven esta ruedita que, que se alcanza a ver allí en la la parte derecha de cada una de ellas. Esta ruedita activa el émbolo, entonces ustedes empiezan a rodar la ruedita hacia arriba y el émbolo empieza a subir. Al momento que el émbolo sube, genera presión negativa en este lado y pues el líquido empieza a ascender por la pipeta. Es mucho más precisa. Entonces, ustedes están contentos y ahí dejan de, de mover la ruedita y ahí se quedan con ese líquido. Y para soltarla simplemente presionan este botón que está aquí y el líquido cae. Estas son más caras todavía. Vamos a ir los precios: precios del mercado libre de los auxiliares de pipeteo. Pero les digo: si están sus capacidades de adquirirlo, adquiéranlo. No está de más simplemente tenerlas en, en su laboratorio o en su maleta. Okay. Bueno, estos son un poquito más caros, son, valen 46. O no son tan, tan caros, tan costosos como yo pensaba que no? En el laboratorio, no, en el almacén de reactivo de la universidad no hay. Así que por eso les digo que es, si, si está en sus capacidades, comprense una y tenganla allí en, el, en su bolso, para el momento de usarla, pues no tener, eh, no tener inconvenientes con, con el pipeteo. Listo, seguimos por acá. Entonces ya vimos, habíamos visto material eh, de vidrio, que son estos. Ya por último, vamos en eh, materiales de vidrio, vamos a la bureta. Um, la bureta es... Eh, un material que sirve para, eh, bueno, entre otras cosas, para realizar reacciones químicas, eh, dado que me permite controlar el flujo de volumen que estoy añadiendo. Eh, existen diferentes variaciones, esta creo que es, perdón, esta creo que es la pipeta convencional que ustedes conocen, la, perdón, la bureta convencional que ustedes conocen. Eh, existe una variación, la, la bureta de Moore, no la he visto mucho aquí en Colombia, pero básicamente nosotros usamos la bureta para traspasar líquidos. traspasar líquido de manera controlada. Entonces ya les voy a explicar cómo se usa una bureta aquí de aquí, con todas las limitaciones que tengo en este momento, vamos a intentar explicarles cómo. Es. Ustedes la bureta pues la llenan hasta el volumen que ustedes desean hasta el volumen que ustedes desean, desean usar. Aquí tienen marcas desde 0 hasta 50, o inclusive la, las cuentas de los números están al revés. Entonces, por ejemplo, supongamos que ustedes llenan la, la bureta hasta 0. ¿sí? ¿Cómo la llenan? Pues usando un embudo, dado que el, la boca de la bureta es bastante angosta, entonces usan el embudo y llenan ahí hasta 0. Luego, entonces, ustedes, si la reacción es mezclar un líquido con otro líquido, Ustedes tienen el líquido aquí en el, en el matraz, o en el frasco del Meyer, en donde lo, donde lo tengan. Y entonces, con la llave, ustedes empiezan a permitir el paso del líquido. Ustedes, esta llavecita que está aquí, empiezan a permitir el paso del líquido. Ahora, ¿cómo se debe manipular correctamente una bureta? Pues depende de su mano más hábil, o de su. O depende de cuál es su mano más hábil. En este caso, eh, si, si somos derechos, si la mano más hábil es la derecha, eh, obviamente esa es la mano que vamos a utilizar para manipular la llave, porque es la mano más hábil, es la mano que más rápido, que, que más conexión tiene con el cerebro, apenas si el cerebro manda la orden, ustedes mueven la mano. Entonces vamos a usar esa mano para manipular la llave. Entonces si usted es derecho, si usted, su mano más hábil es la derecha, entonces va a hacer lo siguiente, va a configurar la bureta de la siguiente manera. Parece si que puedo invertirla de manera... Bueno, sí. Va a configurar la bureta en donde la llave quede mirando hacia la izquierda. Sí, ahí tiene la bureta y la mano, y la, perdón, la llave queda mirando hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo vamos a operar la gureta si mi mano hábil es la derecha y la llave está en la izquierda? Usted va a pasar su mano por detrás de la gureta. O sea, imagínense que usted pasa la mano por detrás de la gureta y eh, utilizando su mano, su, su dedo índice y su dedo eh, su dedo pulgar, con esas dos, esos dos dedos usted van a empezar a operar la llave de la gureta. Ustedes pasan la mano por detrás y empiezan a operar ahí la llave de la urea, de Abrir, cerrar, abrir, cerrar. Con la mano izquierda, que la mano menos hábil, ustedes van a agarrar el... el e -Meyer o el PICKER, donde están realizando la reacción. O el matraz. Entonces con la mano menos hábil van a agarrar el matraz y empiezan a agitar, dado que muchas de estas reacciones requieren, pues... Agitación para que aumente la superficie de contacto y la reacción se lleve a cabo más rápido. Entonces con la mano izquierda, perdón, con la mano derecha van abriendo y cerrando la llave, y con la mano izquierda van moviendo el, el en medio o el matraz. Apenas ustedes observan un cambio en la reacción, ustedes automáticamente cierran la llave y miden el volumen que se han gastado para realizar esa reacción. Luego, utilizando cálculos estequiométricos, ustedes sabrán cuánto volumen se gastaron, cuántas moles se utilizaron, y pueden realizar eh, un análisis más eh, cuantitativo. Ahora, si usted tiene eh, su mano más hábil, es la mano izquierda, pues vamos a operar la bureta de la siguiente manera. Así, tal cual, como está en ese... Entonces usted pasa la mano izquierda por detrás de la bureta y con el dedo índice... Eh, y, dedo y dedo pulgar va a operar la llave y con la mano derecha va a mover aquí la, el, el recipiente. De esa manera es como se utiliza la bureta, como la manera ortodoxa de utilizarla. No, una pregunta, ¿no sería demasiado incómodo pasar la mano por detrás? No, no, verán ustedes que no es tan... no es... no incómodo. Lo que pasa es que tener la mano allí... Eh, el pasar la mano por detrás lo que te va a permitir a ti es tener una mayor manipulación de la bureta. Si tú solamente estás tocando la llave, o sea, el pasar la mano por detrás, además de permitirte tocar la bureta, también te va a permitir tocar la llave. Si tú, si tú no pasas la mano por detrás, solamente estás tocando la llave. Y si el montaje está débil, o sea, si, si las, la, las llaves que, que utilizaste para agarrar la bureta son débiles, o el, el soporte universal está sobre una superficie un poco poco rígida, pues, si solamente estás agarrando aquí la, la llave, o en cualquier momento eso se te cae, o, o puedes propiciar que eso se caiga. Al pasar la mano por detrás, vas a tener un mayor control de, tanto del dispositivo de vidrio como de la llave. Ah, bueno, profe, gracias. Eh, pignómetros, eh, que son dispositivos para medir densidad, eh, son dispositivos que tienen un volumen exacto, Ahí ustedes tienen el volumen del picnómetro, que sea son 5 mililitros o 10 mililitros. Tienen un volumen exacto, ustedes lo llenan hasta ese volumen. Luego, bueno, antes de llenarlo, primero pesan el picnómetro vacío, eh, anotan ese valor, luego lo llenan hasta el volumen exacto y por diferencia sacan la masa del líquido. Y tienen masa y volumen, pueden calcular la densidad de manera más fácil. Eh, igual existen densímetros, eh, que estos se utilizan para medir la densidad del del alcohol en bebidas alcohólicas material de porcelana ya para ir finalizando también eh, pues tenemos de diferentes tipos se utilizan básicamente dado que la porcelana eh, es eh, una arcilla que resiste a altas temperaturas pues se utiliza para eh, reacciones que requieren altas temperaturas como estos crisoles que tenemos aquí y esta, este triángulo de porcelana anteriormente cuando yo estudiaba también que gracias a Dios no he muerto todavía. Utilizamos mallas de asbesto. Ustedes saben que el asbesto es cancerígeno, e inclusive pipeteando con la boca. y Menos mal que todavía no... Eso no ha, no ha eh, resarcido en mi cuerpo ese, ese maltrato al cual lo expuse. Bien, entonces, esto se utiliza para calentar. Eh, y bueno, este mortero pues para para macerar sustancias, cuando necesitamos aumentar la superficie de contacto, el área de contacto, simplemente las maceramos. Otros elementos como material genérico, eh, tenemos aquí en la parte, bueno, aquí está la pera, eh, tenemos aquí en la parte izquierda una, una estufa, una estufa y esta estufa tiene una característica en eh, particular, y es que aquí adentro tiene unos imanes y esta estufa viene con una capsulita de porcelana que dentro tiene material magnético. Entonces ustedes quieren o requieren una reacción para agitar una reacción, simplemente le agregan allí ese material inerte de porcelana que tiene hierro dentro, recubierto, eh, y activan la agitación magnética. Entonces esto genera que además de calentar también se agite y la reacción va a ser más eficiente. Tenemos las pinzas para sostener tubos de ensayo, tenemos las gradillas, que existen de diferentes tipos, de pasta, de, de madera, de metal. Por acá tenemos los tubos viales, que se utilizan para centrifugar, en laboratorios de biología molecular. Tenemos el soporte universal y sus diferentes eh, bueno, pinzas para, para sujetar diferentes, diferentes materiales. Y listo, ya eso era... Eh, todo con respecto a materiales de laboratorio, pues lastimosamente no se los puedo mostrar en vivo porque estamos en una eh, contingencia de salud, donde debemos eh, mantener la distancia y salvaguardarnos, eh, pero esto sería mucho más eh, ilustrativo si ustedes en el laboratorio vieran su uso o eh, su, su utilización. Entonces no sé si tiene alguna duda respecto con esto.